Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de MeliCat. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo descargar las miniaturas de los videos de YouTube, incluso si los videos de YouTube no son tuyos. En este caso me encuentro en el canal de Yulver Pro y digamos que la miniatura que yo quiero descargar es esta. Le voy a dar clic a ese video. Ya que abre el video, voy a copiar la URL, ya sea desde la parte de arriba, dando clic derecho y copiar. O también dando clic derecho en el video y copiar URL del video. Después de eso van a irse a la página que voy a estar dejando en la descripción. Que es melicat.com y bueno el enlace está muy largo. Pero como les dije lo voy a estar dejando en la descripción. Aquí es muy sencillo, vamos a pegar la URL que acabamos de copiar. La pegamos y si pegamos la URL correctamente damos espacio o enter. Nos va a mostrar la miniatura y se va a habilitar el botón para descargar la miniatura. En todo caso, si yo copio un enlace que no es de un video de YouTube, no va a pasar absolutamente nada. Voy a copiar el enlace del sitio web de melicat.com. Lo voy a pegar y como ven no me muestra ninguna vista previa y el botón no se encuentra habilitado, no muestra la manita. Ahora si pongo de nuevo el video de YouTube, te va a mostrar la vista previa de la miniatura y el botón va a estar habilitado. Observen cómo cambia la manita. Incluso en la parte de abajo vienen las instrucciones de cómo se usa. Pegar la URL del video al cual le quieres descargar la miniatura. Segundo, da clic en el botón verde que dice descargar miniatura y así de sencillo. Y como ya les expliqué, cada vez que pegas una URL de manera correcta, obtendrás una vista previa del video que estás descargando. Si la URL no es correcta, pues no obtendrás ninguna vista previa y el botón verde que dice descargar miniatura, o sea este, estará inhabilitado. Ahora sí, lo último que tendríamos que hacer sería clic derecho en la imagen, en guardar imagen como o también el botón pues está para eso para descargar la miniatura se les abrirá su carpeta de archivos y solo tendrán que darle un nombre por defecto viene el nombre de melicat.jpg, solamente le dan en guardar y listo se estaría descargando la miniatura de ese video de youtube para comprobarlo de que si sí es la miniatura que están viendo acá pues solamente abren la imagen y vuela voilà, es la imagen es la misma es la miniatura de youtube que intentamos descargar pueden ver es la miniatura y lo mejor es que la descarga en la mejor calidad posible que esa miniatura tenga. Si el video te ha gustado o te ha servido no te olvides de dejar tu like y si es la primera vez que llegas a este canal pues por favor no olvides suscribirte que tenemos contenido muy interesante. Mi nombre es Julbert Pro y estamos en Melicat Vlog.